Hijo mío, hija mía, abre tu corazón, tu mente, abre tus sentidos y escucha estas palabras que deseo hoy las guardes en tu ser. El momento presente, lo único que todo ser humano siempre tiene y que no se da cuenta. El arte de meditar, contemplar, silenciar tu mente, te produce paz, salud y bienestar, un bien dormir y todo en cuanto a salud se refiere. Vivir con la mente en el recuerdo, tener la mente en el pasado, de entrada, está muy asociada a procesos depresivos. Vivir mucho tiempo en el recuerdo genera usualmente nostalgia y sufrimiento. Tristeza en sus fases más profundas, donde en el fondo de tu sentir no se basan en lo que yo implanté en ti cuando naciste. El amor, la firmeza, la certeza y la plenitud, el equilibrio unido a un cuerpo, tu templo perfecto y sagrado que formé para que vivieras en él. Vivir con la mente en el recuerdo te roba la única oportunidad que tienes de vivir en el presente. Y con ello, de tomar decisiones, de transformar aquello que tú sabes no te ha dado equilibrio. Es momento de poner límites en la forma de cómo estás viviendo ahora, en cómo te estás alimentando a nivel físico, mental y sobre todo espiritual. El tiempo divino es hoy. Y es momento de avanzar y generar la verdadera transformación que he creado para ti. Esta es la verdadera evolución que mereces experimentar. El presente es la única oportunidad que tienes para trascender y soltar el dolor y los bloqueos. He sido respetuoso. Y observador de toda la toma de decisiones. Pero es momento de que des ese salto cuántico en tu vida. Tener la mente en el futuro te genera por el contrario ilusiones y expectativas. Nada real. ¿O acaso crees que una ilusión ¿Es algo real? Ilusión. Su nombre lo dice todo. Vivir esperando el resultado. Vivir esperando la meta. Es tan dañino como vivir en el pasado. Lo único que cambia dentro del proceso de enfermar es quien, en lugar de manifestarse con depresión, se manifiesta con ansiedad. ¿Crees que el término verdadero de vivir sea este? Yo te creé para vivir en la verdad, fuera de una ilusión, fuera de todo dolor. Te creé para vivir en amor y no en el dolor. El poder que nos une es posible que todos lo sientan. Yo tomo el control ahora. Para mí nada es imposible. Solo permite que sea mi luz la que hoy ilumine tus pasos. No es para unos cuantos y para otros no. Todos somos iguales. Somos creados del espíritu verdadero de mi Espíritu poderoso, infinito y único. Creados de mi amor y luz para todos. Estamos unidos todos en el presente. Cuando ríes, cuando eres auténtico, auténtica, cuando amas, cuando te perdonas, cuando te reconoces en esta perfección. Es cuando comprendes que ganar y perder no lo es todo. Que no existen los errores, hijo mío, hija mía, lo bueno o lo malo. Solo existen cosas complejas porque así te lo has impuesto. Pero estos desafíos y todo lo que tú quieras son procesos que al final sabes que siempre existe una nueva oportunidad de volver a comenzar. Quien crea la tormenta eres tú. ¿Qué hay de malo en aquello a lo que llamas malo? El día que comprendas que la vida no es más que un viaje, un juego, un momento y un lugar para disfrutar, para amar y recordar ¿Quién eres? Lo habrás entendido. La vida es tan simple que es eso mismo lo que muchas veces hace complicado en tu mente que lo recuerdes. ¿Crees que hay que esforzarse para lograr algo o luchar para ser alguien? Reconocerte hijo mío, hija mía de un poder infinito Comienzas a soltar todas tus creencias ilusorias. Empiezas a vivir el presente. Vives en plenitud. Lo tienes. Todo y todo aquello a lo que llamas problemas, nada existe. Porque aunque así lo creas, todo solo existe en tu mente. Cualquier límite, cualquier cosa que te agobie, siempre tiene una solución accionar es el primer paso el segundo paso es estar dispuesto es estar dispuesta para reconocer que no existen los errores ni las luchas ni lo bueno o lo malo el tercer paso es tener voluntad para hacer acuerdos con quien los tengas que hacer, pues el guión divino ya está escrito. Solo es momento de que quieras comenzar a vivir en esta armonía que yo te prometí y que ya está confirmada. Hecho es. El cuarto paso es que decidas que tu única meta en la vida es ser feliz antes que querer seguir tratando de tener la razón o querer agradar a los demás. La tristeza, la ansiedad, la preocupación y todo lo demás solo existe dentro de tu cabeza. La vida es una celebración, hijo mío, hija mía. Únete a ella y reconóceme unido a ti, eres un ser magnífico, magnífica, no lo olvides, te amo hijo mío, te amo hija mía.